A encontrar una postura donde el cuerpo se sienta tranquilo, confortable, con mi espalda recta. Observar mis brazos, mis hombros que se separen de los oídos. Cuando ya estoy cómoda, voy a buscar ahora un punto al frente y hacer el reto de observar a través de estos ojos, percibiendo lo que sea que los ojos me comunican, ayudándome a estar aquí, ahora y dejar que poco a poco mi mente vaya concentrándose en un pensamiento tranquilo, mis ojos perciben los colores y mi mente me lleva hacia un agradable lugar, donde el alma se siente en total libertad. De mi memoria surge un agradable espacio lleno de luz con una fresca Prisa. Y poco a poco, mi mente va construyendo un lugar tranquilo, relajado, donde yo poco a poco voy sintiéndome pacífico, cada vez más relajado, y con cada pensamiento La mente se hace mi aliada en traerme paz armonía frescura relajación Estoy en mi propio lugar de paz, ese espacio dentro de mí, donde soy. todo lo que siento en este agradable lugar trae más paz a mi corazón como si estuviera yo mismo construyendo cada pensamiento que mi mente me trae el más hermoso oasis de paz que jamás haya existido aquí puede haber naturaleza todos los colores temperatura y los sentimientos que me hacen cada vez más y más tranquilo mi propio oasis personal único absolutamente agradable, diseñado por mí, para mí, donde nada ni nadie puede perturbar esa paz. Yo, y esta energía espiritual consciente, el alma eterna que soy. Disfruto completamente de cómo se siente, cómo se recarga Cómo se libera el alma en este hermoso oasis de paz. Aquí estoy libre. El tiempo se detuvo para darme un respiro. El alma. En este instante no tiene que cumplir. Profunda y absoluta paz. Disfruto, aprecio y voy construyendo este agradable espacio. assim como o preto. El alma disfruta profundamente de esta experiencia de paz, reconoce y lo siente desde lo profundo Como oh, la paz es una cualidad esencial de mi propio ser y en este oasis, la absoluta paz, con solo sentir. Despertándose en mí, mi propia paz, volviendo a tomar fuerza en mi mente como un poder original, espiritual, de lo que soy en verdad. Más allá de todo el caos, más allá de la bulla de las situaciones que ha afrontado, este es mi remanso tranquilo, mi espacio seguro. donde tengo el derecho a recargar al ser conectándome con la fuente suprema de paz como un sol radiante hermoso con un brillo puro y cristalino, intensifica esta paz, haciendo que todo, todo lo que siento sea supremamente tan intensa que todo lo que veo es solo esa luz, esa paz tan cristalina mi corazón lleno de luz genial, vacío. recibir toda esa radiación pacífica de la fuente suprema de paz, como un enorme sol que baña con la más agradable sensación de calor al alma. Haciéndome sentir a salvo, sentirme protegido, sentir que nada ni nadie puede llegar a quitar esta paz del alma, mi naturaleza original del ser tomando su propia fuerza, consciente, agradable, valiente. Soy un alma pacífica, recibiendo esa paz absoluta, suprema. más hermoso sol en la fuente suprema de paz, todo está tan silencioso que el alma puede volver a escucharse. Cerrando ciclos, cerrando décadas, cerrando años. Tanto que he aprendido, tanto que he recorrido. Y en este instante vuelvo a estar en paz. que el alma anhela en esta agradable sintonía, la fuente suprema su razón de ser y en esta paz puedo volver a fluir en ese ritmo agradable constante eterno la segunda es una nueva escena tranquilo sereno escucho los secretos que la vida tiene enseñarme conozco lo que tengo que hacer y fluyo en armonía, fluyo en libertad, las ataduras del pasado se disolvieron este sol de paz purifica el corazón, trae luz en la oscuridad y me da fuerza para seguir fluyendo a lo que sea que la vida me trae. escuchando al alma en la compañía y la guía de la fuente suprema, reconociendo que estado sutil donde la mente está limpia de tanta basura de pensamientos innecesarios donde la mente está clara Pienso el corazón con la mente, una mente limpia, tiene un corazón grande, un corazón que ama de forma pura, como la fuente divina de amor. Un corazón grande, es un corazón sano, sin límite. el amor que emerge de este corazón limpio, puro, llega al universo entero a todo lo que existe, a todo lo que está vivo, porque un corazón grande con una mente en paz extiende esas vibraciones ilimitadamente. me dejo sentir que soy un canal de amor, y que esa energía fluye grande. dimensión pura, sutil, donde el amor fluye, entiendo cuán importante es Al igual que pájaros, también son importantes las serpientes. Todo lo que existe tiene una razón de estar ahí. Cuando mi mente está limpia, libre de los límites del ego. Percibo el valor de todas las almas y de todas las cosas. Más sin prejuicio, ese amor original, sanador, incondicional, fluye a través de mi ser, fluye libre. Así desde esta experiencia ilimitada de amor incrementa mi armonía. Yo vibro armonía porque siento que todo es valioso. Voy más allá de lo bueno, lo malo, más allá de todos esos adjetivos que se deshacen en el amor puro, donde si algo existe, sencillamente es. Comparto el mismo escenario, el mismo planeta. Y desde esta dimensión de amor, a todos los incluyo, a todos respeto. todos envío buenos deseos de paz, de luz. desde este estado mental y desde este corazón limpio todas las frases y pensamientos negativos y respetuosos o de rechazo se borran del ser el alma, la esencia del alma es de amor. lo que sea que yo enfoque mi atención, eso lo agrando. Así que si me enfoco en buenos deseos de paz y emanar paz, eso... Lavemente, respiro profundo. Distribuye. especial Y para cerrar la meditación voy a leerles este pequeñito extracto de clases de nuestra directora mundial, que es la Luz del Ser Supremo. Dice, muchas religiones creen que el alma suprema o Dios es luz. La sabiduría del Ser Supremo también se le llama luz y aquellos que la estudian, se les llama livianos y luminosos. ¿Pero quién creó esa luz? Dios, o el Ser Supremo, desde su propio estado de iluminación eterna. Dios, el Ser de Luz, convierte en luz el mundo que lo rodea, dejan, alejando la oscuridad de la ignorancia. Dios irradia luz y a través de los hijos que estudian, ésta se esparce hacia el mundo entero. Los demás reciben esta luz cuando ven su evidencia en, lo, en la vida de los hijos que se esfuerzan por recibirla. Dios los baña con su luz por este servicio. Así que aquellos que la reciben y la comparten, son felices, sin importar cuánto reciben a su vez de los seres humanos. Un shan.